Muy buenas, en este vídeo quiero plantear un nuevo desafío para volaros las cabezas. En principio la idea es muy sencilla, el conocido algoritmo de Fibonacci donde los dos primeros valores son Fibonacci de 0 es 1, Fibonacci de 1 es 1 y a partir de ahí los valores se van sumando de los dos anteriores Fibonacci de 2 es el de 0 más el de 1 y así. Bueno, en Excel podemos de una forma muy sencilla generarlo haciendo una ecuación donde digamos que una celda es igual a las dos anteriores, arrastramos hacia abajo y se van generando todos los valores que queramos. Pero la idea no es esa. La idea es que eh, cada vez que yo pulse F9 se actualicen los valores en esta zona intermedia. Voy a utilizar el algoritmo iterativo y ahí está la pista. Y yo pulso F9 y a partir de 4 se van a ir calculando con 4, vale 5... Con 5 el valor es 8, vemos aquí los valores, con 6 el valor es 13, con 7 es 21, y así cada vez que pulso f9, es decir, cada movimiento de una pulsación de f9, vemos que se van generando los valores y que son totalmente válidos. ¿Seréis capaces de hacerlo? Espero vuestra respuesta y en breve pondré la resolución. Si queréis ver la solución, no olvidéis de suscribiros al canal. Usar la campanita y darle un me gusta. Hasta pronto.